y mi experiencia en el taller de corte y corrección es una cosa muy, muy extraña. Vine a aprender a escribir, aprendí a poner tildes, me gané una sidra con eso, este, pero me llevé mucho más cosas que aprender a escribir. No sé si aprendí a escribir todavía. Eh, si falto los martes, me corto un huevo, no sino más, con el mejor cuchillo que encuentre de mano. Eso, eso es venir al taller de corte y corrección. Te, te agarrás la peor de las abstinencias el día que dejas de venir. Así que no sé cuánto tiempo hace, siete años, seis, tres, me fui dos, volví, este, hasta que me muera. Así que lo recomiendo y felicitaciones Marcelo por este, tanto, tantos años dedicándote a esto tan noblemente.